Bueno, yo les voy a hablar un poco de este y de cómo adaptarnos a situaciones muy particulares. Con bueno, acerca de mí, no te eh, Soy un ingeniero en sistemas, graduado de la ULA. Eh, he trabajado en Trumpal por más de tres años y comencé a trabajar con código, eh, como frontend, ya hace unos 10, 11 años. Me gusta mucho trabajar con más con PHP, eh, de conocimiento se en eh, JavaScript, en SaaS, en Ginex. Tengo conocimientos de Indiefex, obviamente Drupal, He trabajado también con Symfony, Angular, Ionic, entre otros. Este, tienen mi correo electrónico, ahí por si eh, realmente tienen alguna pregunta, lo que suele hacer. He trabajado en algunos proyectos eh, un poco interesantes. Eh, como el proyecto de gobierno de Massachusetts 23 eh, eh, District, que es un proyecto de agroenergía para el 2030 la, la página de Ama la Vida Ecuador como apoyo y la página del portal CES de, de conservación del ambiente eh, mis, hobbies, mis hobbies son el patinaje sobre hielo, soy un nerd full time y me gusta hacer muchas gracias. Pero bueno, vamos a comenzar hablando primero sobre REST en Drupal 8. Eh, ¿Cuál es la motivación que llevó a Drupal a, a interesarse tener REST en su core? Primero, el hecho de que hay muchas aplicaciones web que son alimentadas a través de una API, de un backend que está fuera de su, de su sitio frontend, eh, por cómo comenzaron a aumentar la cantidad de instalaciones de Drupal, Drupal, Drupal, Drupal, Drupal. headless. Eh, y por el intercambio entre sistemas heterogéneos de información. ¿no? El Disponer de un endpoint REST en el core de Drupal nos permite ciertos beneficios. ¿no? O sea, tenemos independencia entre plataformas y lenguajes. Eh, podemos trabajar con cualquier plataforma y lenguaje mientras solicitamos en el uso de un JSON para comunicarnos, en este caso. Eh, además de eso, eh, podemos aumentar la cantidad de aplicaciones móviles creadas con Drupal. Y separamos el cliente del servidor, ¿no? básicamente el frontend del backend. Eh, como resultado de todo esto, eh, finalmente tenemos REST en el código de Drupal. Eh, para los que no sepan, eh, REST es un acrónimo de representational state transfer. Entonces, cuando comenzamos a hablar de un REST endpoint, lo que tenemos es una página o un servicio al que podemos llamar y obtener un resultado. Ese resultado, nosotros lo tenemos gracias principalmente a un serializer. ¿Qué es lo que hace un serializer? Un serializer toma el objeto como lo entrega en nuestro sitio de Google, sin importar la clase o el tipo, y lo que hace es lo pasa por ciertos procesos de normalización y de normalización eh, para dedicar esta información y ponerla en un formato que nuestra otra plataforma puede entender, que por lo general eh, viene a ser en un formato JSON o XML. Si nosotros no tuviéramos un serializer, eh, simplemente la otra plataforma no podría leer o utilizar la información que yo le mando a través de mi API. Entonces, eh, yo no puedo ir y decirle al cliente, claro, a tu frontend yo te voy a mandar este objeto. Yo no puedo hacer eso. Yo, en la fase de arquitectura de la aplicación, yo coordino con el cliente en un formato estándar que podamos utilizar. Y lo que hago es terminar mandándole un JSON o un XML. Pero bueno, ahora, aquí entra un término nuevo, ¿no? Como decía, el serializer toma el objeto, lo normaliza, lo, lo trabaja como una array, y lo codifica como un JSON XML. ¿Pero qué es un normalizer? Un normalizer es una herramienta que debemos saber seleccionar muy bien. Eh, un normalizer es un pequeño código que lo que nos va a permitir es renderizar la información para que siga ciertos estándares o esquemas de información. Eh, cuando la información es normalizada, la, la información puede interactuar con otros sistemas, puede, puede ser utilizada sin problemas. ¿no? Nosotros recibimos mensajes en distintos formatos, simplemente vemos qué tipo de formato re recibimos y, según eso, seleccionamos qué normalizador vamos a utilizar. Y esta información tiene que terminar saliendo como un formato común que, que cualquier sistema eh, pueda manejar. Entonces, aquí es donde comenzamos a hablar de adaptarnos. El nombre de la charla es REST Endpoints y cómo adaptarnos. ¿Por qué adaptarnos? Porque lo que nosotros tenemos en el core de Drupal, de REST, si bien es muy útil, es muy práctico, está listo para usarlo, no es suficiente. Eh, nosotros tenemos ciertos estándares. Standar, eh, esquemas estándares como el Datalog, el Dataset, Organization, Person y el son, son estándares que los, lo que nos permiten es intercambiar información específica de ciertos tipos. ¿no? Y son autodescriptivos. ¿no? Son logs de datos, son personas, son objetos que van a tener una cantidad de información eh, estándar. Nosotros tenemos esquemas que nos dicen qué tipo de información debe tener cada campo de su objeto eh, cómo debe estar estructurado, y esos son los estándares que los clientes nos van a pedir. Cuando nosotros devolvemos un JSON con el core de Drupal, lo que nosotros devolvemos es un montón de texto. que un, un, Es un JSON, efectivamente, es, es información que, si bien a simple vista no está ordenada, no está. Nosotros podemos usar un unifier y podemos ver esta información un poco más estructurada. Pero el cliente de esto que dice, no, yo espero otro tipo de información, otro tipo de estructura. Entonces, ahí comenzamos a ver, entonces, ¿cuándo debo utilizar un normalizer? No, eh, el normalizer lo debo utilizar cuando el cliente necesita una información específica que se incluya. Digamos que nosotros tenemos un, un tipo de contenido de personas en grupo. ¿okay? Las personas van a tener nombre, apellido, dirección, correo, etc. Podemos usar incluso las mismas entidades de usuario. Cuando nosotros hagamos un servicio REST, un endpoint, que envíe esa información, nosotros vamos a mandar efectivamente qué tipo de entidad es y los campos que tiene esa entidad. Pero no para todos los clientes es lo mismo. Si el cliente me dice, si me están mandando una entidad es una persona, a mí no me importa recibir el nombre máquina de ese tipo de contenido, no me importa aunque el tipo de contenido de contenido diga person no me sirve, ¿por qué? porque yo necesito saber con qué esquema lo voy a manejar entonces, si es una persona yo necesito tener este campo que diga que, que esta entidad va a seguir el esquema de persona, que es básicamente eh, esquema, dos puntos, person ¿No? son detalles son detalles que nosotros como desarrolladores de backend realmente no nos importan porque nosotros estamos tratando la entidad y la información pero si nosotros no nos preocupamos porque por crear un normalizer que reciba esta entidad antes de pasarla como resultado final o respuesta del endpoint y lo procese y, y le agregue ese esquema dos puntos person el cliente me va a decir que no le y es trabajo que yo pierdo es trabajo extra que tengo que hacer es un cliente insatisfecho. ¿No? Eh, también, es, esto debemos hacerlo cuando un cliente necesita un formato específico que le permita a él entender la información o procesarla. Póngase es de esto: cuando estamos integrando un nuevo backend con un sistema que ya está en uso durante cierto tiempo, cierto tiempo, 11 años, el cliente quiere comenzar a recibir más información, quizás su antiguo backend no le bastaba para eso, quizás ahora están integrando nuevos servicios que van a ir por otros lados, pero invirtieron 10 mil dólares en un frontend hace 10 años y le sigue funcionando. Tenemos que poder integrar eso, tenemos que poder ya comenzar a darles una estructura ordenada. Esto es simplemente un XML que ya está pasado eh, eh, a través de un Beautify. solo está ordenado pero el cliente ya puede comenzar a entender esa información y puede comenzar a trabajar con su equipo y decirnos, perfecto, sí, ¿sabes qué? esta aquí me sirve? Este campo no. Y me gustaría agregar ciertos campos que van a definir el esquema que lo utiliza. Entonces, nosotros recibimos eso y vemos que la información va a ser usada por un solo cliente, por más clientes, podemos comenzar a ya... Organizarnos para crear nuestras historias usuales y ver qué necesitamos específicamente. Entonces, aquí yo tengo un pequeño ejemplo, es, es bien visual, ¿no? pero nosotros comenzamos con un JSON, es información cruda, eh, eso es elegible, a menos de que alguien se haya postulado demasiado a doler, ¿no? Siempre, siempre tenemos personas así. Y aquí tenemos la misma información, pero ya pelecito, está ordenada, estamos organizando el objeto para poder leerlo. ¿cuál les gusta más? ¿esto de aquí o a la derecha? ¿cuál pueden leer mejor? ¿cuál creen que podrían entender mejor? sé que con el proyector no se entiende muy bien la letra ¿no? pero la información normalizada podemos ver que algunos resultados tienen hijos podemos ver una estructura de árbol podemos ver que esto se puede separar en distintos objetos un objeto más grande que contiene otros tengo más campos a la derecha porque quizás este body que recibo aquí, que es enorme tiene una información que he recibido de algún lado y esa información se puede, se puede parciar, se puede trabajar sobre ella y como resultado terminamos teniendo campos adicionales, terminamos teniendo que el cliente necesitaba que esa información se separe para que siga este esquema que necesitamos ¿no? entonces tengo más del doble de campos a la derecha algunos de estos campos no son información que nosotros teníamos en este objeto que estamos entregando, sino que simplemente estamos detectando que el objeto es de tal tipo, entonces yo por aquí mando que el formato es tal. Puede ser que yo en mi normalizer estoy recibiendo esta información y veo que cumple ciertos parámetros. Y gracias a esos parámetros yo digo que puedo cargar un UID y enviarlo. Que puedo cargar un tipo de formato y enviarlo que puede estar recibiendo algo que va a adaptarse a cierto esquema ¿cómo lo ves? nosotros vemos los esquemas de información que hay ahorita hay algunos estándares como el que les he mostrado hay otros que simplemente son estándares de bibliotecas pueden ser de centros de estudio puede ser que por ejemplo la misma San Francisco tenga un estándar con el cual etiquetar sus libros para la biblioteca ¿no? pero ¿qué necesitan ellos? necesitan cinco campos cuando yo normalizo la información Veo que estos cinco campos existen en este objeto. Entonces, mi normalizador dice, perfecto, entonces yo sé que este objeto lo debo traducir como un libro, como un esquema, los puntos libro. Y con eso lo van a poder procesar, lo van a poder trabajar. Y terminamos teniendo mucha más información de la que sabíamos, sin, sin, sin haberlo notado antes, ¿no? Porque... Ya estamos siguiendo lo que necesita el cliente. Eh, cuando nosotros ya tenemos esta información normalizada, ya podemos enviarla. El cliente ya puede trabajar con eso. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con esta charla? Con esta charla yo busco que comencemos a pensar en que podemos contribuir a, a la organización de Drupal a la página de Drupal con normalizadores. ¿Cuánto me demoré yo en un proyecto que es este ejemplo, en llegar a esta conclusión de crear un normalizer y poder llegar a ese resultado final mientras trabajaba mano a mano con dos, con dos bibliotecarios del gobierno de Massachusetts. Ese fue el proyecto. ¿no? El proyecto es para Mass.gov, que es el gobierno de Massachusetts, es para su organización de la documentación. Este, esto tomó ocho meses. ¿Por qué tomó ocho meses? Porque en un inicio nos dijeron, no, es que, esto, es que necesitamos tener estos 20 campos. Ok, perfecto, ahí están los 20 campos. Aquí está la información. No, es que, ¿sabes qué? Necesitamos recibir esta información extra, qué formato es, cuántos caracteres tiene? porque si no se clasifica diferente. No, son sus propias reglas. Pasamos dos meses trabajando así, y cuando quisimos migrar la información al sitio de ellos, la información rebotaba y, y nada se ligaba, nada se parseaba. El, el sitio de ellos no podía trabajar con esa información. ¿Qué ocurre? Sí. Luego nos dicen: Qué raro, porque estamos siguiendo bien el mapa que nos da el gobierno de los Estados Unidos a seguir. El mapping. Tienen un mapping. Muy bien, podemos verlo. Claro, nos entregan y nos dicen: Ah, ¿sí es ¿cuál es el problema? que nosotros te hemos hecho estos 20 campos que necesitas, pero en realidad, eran 22. Nosotros tenemos estos 20 campos que necesitas, pero estos 5 no están en el formato exacto que ustedes necesitan recibir. Entonces, es muy importante que sepamos que estos estándares existen, porque este desarrollo de 8 meses podría haber sido fácilmente 3. Eso es, es un ahorro de dinero para el cliente, eso es un cliente feliz, que tiene el proyecto a tiempo y eso son desarrolladores que pueden seguir trabajando en las cosas